La senadora Mora. Gracias, señor presidente. En marzo del año pasado, ni siquiera hace un año, trajeron ustedes aquí a debate la misma moción. La misma, misma, misma moción. Ahora otra vez volvemos a debatir exactamente lo mismo. ¿Qué es lo único que ha cambiado? Pues lo único que ha cambiado es que en octubre de 2017 el Congreso aprobó la proposición de ley para intentar derogar esto, la prisión permanente revisable, y ustedes se quedaron solos con Unión del Pueblo Navarro. Parece que son incapaces de aceptar que no tienen una mayoría en algo. Gran parte de la ciudadanía piensa que esta cámara es inútil y no la entienden, pero es que con cosas como esta al final van a provocar que realmente sea inútil. Lo están haciendo otra vez debatir exactamente lo mismo. Ustedes son los que desprestigian a esta cámara. Ha aparecido el cuerpo de Diana Kerr y se ha detenido a su presunto agresor, a su presunto asesino. Todos en esta cámara nos solidarizamos con la familia, todos entendemos perfectamente su dolor. Pero es que ustedes se están intentando apropiar de su dolor. Están haciendo un populismo absoluto, intentando manipular la opinión pública a través de tertulias televisivas y todo tipo de campañas. Tertulias en las que, por supuesto, no llevan ni a un solo penalista, ni psicólogo, ni sociólogo. Ustedes pretenden hacer saltar las normas penales directamente de las tertulias al BOE. Eso es lo que están haciendo. Ustedes se aferran a que en nuestro entorno hay países de nuestro entorno que tienen estas medidas, pero en realidad se trampa y ocultan. Primero, que tenemos una de las tasas de criminalidad más bajas de la Unión Europea en delito de homicidio intencional, no solo eso, sino que son de las más bajas del mundo. Tenemos una tasa siete veces inferior a la de la Unión Europea o once veces inferior a la de la media mundial. Eso ustedes no lo dicen. Y además está empíricamente demostrado que el aumentar las penas no provoca que se cometa menos delito. Es más, es que no existe un poder intimidatorio al subir las penas, ni la cadena perpetua ni la pena de muerte siquiera. Y además hemos ido reduciendo a lo largo de los años las tasas de homicidio. Tampoco dicen que la legislación española es de las más duras de la Unión Europea. Tenemos uno de los códigos penales más duros. Ocultan ustedes y los señores de Ciudadanos que es posible. Es posible tener una condena de hasta 40 años de cumplimiento efectivo de prisión en una sola sentencia. Tampoco dicen que se pueden acumular condenas de cumplimiento de prisión de manera limitada. Eso existe en nuestro Código Penal. Eso es cadena perpetua y eso ya existía. Con datos que le he pedido al Gobierno, les puedo decir, y señores ciudadanos, aquí también hay un agujero y esto sí es cadena perpetua, que en junio de 2017... 214 personas estaban cumpliendo condenas efectivas de prisión de entre 30 y 40 años, 110 entre 40 y 50 años de cumplimiento efectivo y 61 personas con penas de más de 60 años de cumplimiento efectivo. Eso es cadena perpetua. Sandra Palo, Marta del Castillo, Diana Kerr, Miriam Tony de Siré, Anabel Segura, Mariluz Cortier y un montón de mujeres más han sido víctimas de violencia sexual, de violencia machista, de violencia de género. Ustedes mucho hablan de las penas del infierno, pero no hablan ni esto del germen que está detrás de muchos de estos crímenes, que es el machismo. Este germen es el que tenemos que combatir. Y no han dicho ni una sola palabra. Si estuvieran interesados en defender a las mujeres, estarían invirtiendo en serio en educación contra el machismo, estarían poniendo dinero en el pasto contra la violencia de género y estarían invirtiendo en rehabilitación y tratamiento de los maltratadores. Ahí es donde hay. Ahí es donde está el agujero, señores ciudadanos. Encerrar a los agresores y tirar la llave desde luego no hará que eh, respeten más a las mujeres. Los datos, Con los datos en las manos, datos que me ha contestado el Gobierno, se ve lo hipócrita de esta medida absolutamente populista que nos están planteando. A finales del 2016, dentro de prisión, había 6.223 hombres cumpliendo condenas por violencia de género. Solamente el 17% podía hacer programas de tratamiento porque solamente el 17% tenía programas de tratamiento dentro de su prisión. Actualmente, solo el 14% está recibiendo tratamiento. Está claro que ustedes no están apostando por la rehabilitación de los maltratados, pero que eso sí es de defender a las mujeres y apostar realmente por acabar por estos crímenes. Déjense, señores del Partido Popular, de hipocresía. Déjense de populismo, que es lo que nos traen aquí. Hablen directamente de venganza. Y una vez que pongan encima de esa la realidad, que es lo que pretende la venganza, pues veremos si encaja o no, debatamos si encaja o no en un Estado social y democrático de derecho en Europa del siglo XXI. Gracias. Muchas gracias, senadora Mora.